Hola a todos soy Picacaboto. Dado a la contingencia en Chile y la segunda recalendarización de la prueba de selección universitaria, no he podido regresar a subir vídeos. Y el vídeo para ganar un póster de Jefar Vlogs no correspondía a la organización anterior que en resumen es esta. Este es el estado de producción actual de mis vídeos. Y el vídeo de arruinar el final de Digimon para Jefar es solo como entretenimiento para mí y ganar un póster que vale un dólar cuyo valor es mayor a lo que gano en la plataforma actualmente. Para quienes no lo vieron es solo esto. Adiós y muchas gracias por todo Adiós, ¿Y ahora qué, pasa? ¿Y ahora qué pasa. Si se lo preguntan. Gané el póster pero el comentario de Jefar fue eliminado de Youtube por considerarlo como spam. Retomando el vídeo. Después de este vídeo vendrá el especial de año nuevo. Y descansaré para preparar la PSU, siendo después de los días en pantalla cuando retomaré los vídeos. Antes de la quincena de enero va a estar el primer vídeo del año 2020. Mi cronograma queda de esta manera. Los postergados serán anunciados a medida que el documental se aplace y los en reevaluación tienen posibilidad de ser realizados si no generan problemas con el copyright y cumplan con la ley copa debido a que youtube no me da datos de edad de las personas que ven mis vídeos solo sus países siendo mayoritariamente de México y Argentina. Sin más que decir me despido deseando unas felices fiestas. Si les gustó este vídeo denle like. Síganme en mis redes sociales link en la descripción. Si no están suscritos denle al botón de suscripción y a la campana para recibir las notificaciones aunque funcione mal. Eso es todo. Esta historia continuará. Y fuera.